Hola, bienvenidos a una nueva entrega del top de la Coronel. Esta semana el país presentó un terremoto en la política colombiana debido al llamado de la Corte Suprema a indagatoria del expresidente Álvaro Uribe. Hmm. Y el revuelo en redes sociales no ha parado en toda la semana. Bla, bla, bla, Uribe? Y el top número 3 es Álvaro Uribe. El expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo en su cuenta de Twitter lo siguiente la Corte Suprema me llama indagatorio. no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador. Enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado. Esto cada vez es un novelón. El senador Roleo dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter. Son muy graves las pruebas que se conocen en contra de Álvaro Uribe, en este caso informadas tanto por la Corte Suprema como por el periodista Daniel Coronel. Ante ellas no resiste análisis de señalar que todo es un problema de persecución política. Esto es un novelón. cada día más se complica la cosa. ¿Será que se va para la cárcel? ¡Oh! La tendencia número dos es Álvaro Uribe no renuncie. Los seguidores del expresidente Álvaro Uribe hicieron sentir su apoyo a él. La senadora María Rosario Guerra utilizó el hashtag Uribe no renuncie. Necesitamos al expresidente Uribe el arroba al senado para contribuir a impulsar la agenda legislativa del presidente arroba Iván Duque y defender la democracia, las libertades y a los más vulnerables. Incluso, hasta Gustavo Petro dijo que no renuncia. El ex candidato presidencial y ahora senador de la República, Gustavo Petro, dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter. Me junto al Centro Democrático, le solicito a Álvaro Uribe Vélez no renunciar al Senado y respetar la Corte Suprema de Justicia. Le solicito al Senado no aceptar la renuncia del senador Uribe. El que nada hace, nada teme. El que la hace, la paga. La tendencia número uno es Uribe respeta la justicia, Uribe no manipula, Uribe es Colombia, Uribe Hola, Sebastián en su cuenta de Twitter dijo lo siguiente ¿Qué oportuna renuncia justo cuando es llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia? hashtag Uribe, no la justicia De aparicio con el hashtag Uribe no manipula dice lo siguiente Solo asesina a jóvenes inocentes y los pasa como guerrilleros Paramilitariza el país, privatiza empresas públicas, vuelve a salud un negocio Enriquece a sus hijos a través de zonas francas, chusa a líderes políticos manda a asesinar testigos, solo eso, arroba Álvaro Uribe. Para muchos la renuncia del expresidente Álvaro Uribe es una evasiva a la Corte Suprema, ya que al parecer los delitos fueron cometidos cuando era senador de la República. El expresidente Uribe dijo lo siguiente, nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte esto es un manto de dudas. Unos dicen que es un montaje contra el expresidente de Álvaro Uribe y contra el senador Iván Cepeda. ¿Qué será? Pero ¿cómo inició esto? Aquí les dejamos el tweet del senador Iván Cepeda. El senador Iván Cepeda dijo lo siguiente. ¿De qué persecución política en la Corte se habla? Para refrescar la memoria, fue Álvaro Uribe el que me denunció. Él fue el quien escogió el camino de este litigio judicial. Las cosas no le salieron bien y ahora, junto a voceros de su partido, atacan a los magistrados de la Corte. Esto es un novelo. No sabemos quién manipuló a quién, quién manipuló los testigos. Lo que Colombia necesita es que la justicia actúe, así sea en contra del expresidente Álvaro Uribe. Hasta aquí el top de la coronel.